Saludos. ¡Ay! Ya estamos con otro vídeo. En este caso, vamos a sembrar o vamos a plantar puerros. Estamos a principio de agosto. Vamos a empezar a ir preparando la huerta de invierno, ahora os enseño cómo va, ¡vamos para allá! Estos son los puerros que vamos a plantar, supuestamente hay 100 unidades, y lo que solemos hacer es esto. ¿Por qué hacemos esto? La idea es aumentar la proporción zona aérea con la raíz. Ya ves que la raíz viene del de alveolo, está un poco forzado. Entonces de esta manera lo que hago es equilibrar un poco la, la planta. Ahí está. Y así tengo que hacer con 100. Y bueno, pues lo que hago es cojo así unos cuantos... Ahí está. Luego os voy a enseñar la técnica con, las que, eh, con lo que los planto, porque normalmente lo que se suele hacer es un caballón, se colocan los puerros así, se llena ese caballón, el puerro crece así, curvado. Y luego al cabo de unas semanas se aporca la tierra que hay alrededor para aumentar la zona blanca del puerro y luego más adelante otra vez. ¿Sí? En mi caso... Vamos a preparar el bancal, los plantamos, los vamos a plantar a esta profundidad, va a tener unos 15-20 centímetros de, de parte blanca y lo demás será aéreo. No voy a.. así no tengo que aporcar, no tengo que mover tanto el suelo. Os enseñaré unas fotos de cómo quedan para que lo veáis, para que probáis este nuevo sistema y espero que os guste. ¡Vamos para allá! El puerro en Herria es uno de los, de los cultivos más populares. Se trabaja en toda Herria, Se puede plantar en casi cualquier fecha del año pero siempre hay algunas fechas que le combinen mejor, no vais a ser que se vaya a flor. Es un cultivo bastante fuerte, agradecido, y en este caso lo que voy a hacer es primero plantar estos 100, y luego al cabo de un par de semanas plantaré otros 100, para que vengan escalonados y no vengan todos de una, aunque es un producto que se puede congelar, y Utilizar para el mogollón de las cosas la porrusalda es, vamos a decir, el plato típico que se hace con puerro, un poco de ajo, un poco de zanahoria y patata. Y, y luego también se suele utilizar mucho el puerro para las sopas. Yo suelo congelar un montón de ellas y como estoy comiendo sopa casi dos veces a la semana, pues bueno, me viene estupendamente. Esto ya está, esto la compostera, vamos a, al espacio. Este es el espacio donde los vamos a plantar, anteriormente aquí hubo patatas, os dejaré el link por ahí arriba, en ese de ahí hubo guisantes y en este de aquí cebollas, también os dejo el link para el vídeo y luego aquí ha estado el corzo. Ya veis. ¿Eh? Mira esa albajada. Me ha apodado todos los pimientos. ¿Qué os parece? Y las vainas, digo, en las alubias también. Al maíz no la ha entrado, pero. Menuda escabechina. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, vamos a regar un poquito, está el suelo bastante mal, cartón, compost, triturado en los pasillos y luego plantar una nueva técnica, ya veréis, espero que os guste. a aportar un poco de kelp de los amigos del Urpe, os dejaré un link en la descripción para que lo podáis comprar por la página web, ya hemos hablado de él, vamos a aportar un poquito en la cama. O la mar. El otro día se me acabó la memoria en el móvil y quedó esto sin grabar, pero bueno, ya veis, ha sido echar una capa de compost, me falta la otra mitad por terminar, os enseño cómo lo hago y luego empezaremos a plantar el puerro y nada, os enseñaré el truco. Spoiler, hasta ahora. plantar he medido antes 5 metros de bancal porque hay quiero meter por metro lineal 20 puerros serán 4 por 5 Ahí está. Entonces, lo que hacemos... Introducimos... Un poco más... hasta aquí... Hoy ser el día en que se rompe... Está claro... Pero bueno. No pasa nada. Y así, como va, para adentro. No cierro ni el hueco. Está en un remojo. Este bancal, antes aquí había patatas, entonces la verdad que ayuda. Y bueno, vamos a ir poco a poco haciendo 100 agujeros para meter 100 porros. Con este sistema lo que conseguimos es romper el suelo del mínimo posible. ¿sí? Aquí hemos tenido patatas, entonces hemos tenido que mover el suelo para sacarlas y en ese mismo suelo movido utilizamos para meter el puerro. Si quisiéramos hacer esta misma técnica en otros bancales habría que pasar la laya de doble mango, soltar un poco y lo mismo. Esto es lo que nos permite es no tener que venir a, a porcar, es decir, a oscurecer esta zona para que salga más blanco, sino que desde el minuto ya va a empezar a. desde el minuto uno va a empezar a blanquear ahí. Luego, según qué vástago metamos, aumentamos la parte blanca y luego la anchura del puerro también, pues bueno, más o menos se parecida a esto. Os enseñaré unas fotos por ahí arriba para que veáis cómo quedaron los del año pasado y creo que son unos porros estupendos mínimo laboreo, máximo rendimiento y nada, espero que os guste el vídeo vamos a ir terminando los 5 metros estos que los siguientes 5 metros los pondré dentro de dos semanas para que venga escalonadamente vamos para allá están todos los porros colocados ahora toca regar para rellenar esos huecos Esto ha sido todo, espero que os haya gustado, cualquier comentario sabéis, la zona de comentarios, sugerencias, preguntas, vale, estamos abiertos a cualquier tipo de dudas parecidas. Y nada, os voy a enseñar cómo van evolucionando, espero que vayáis adaptando este método, probarlo aunque sea en un metro cuadrado o en un metro lineal, ¿eh? y me vais comentando cosas. Espero que os guste y nos vemos en la siguiente. ¡Agur!